Feliz, dulce, rima que contagia. Cansada de dormirse bajo un manto de nostalgia. De la cama se levanta con el agua en la distancia. Y respira su fragancia encontré mis zapatillas viejas de andar por casa. Ojeros en su tela con la suela desgastada. Un lo que pude con la tela de una araña. Un par de parches de cuero y tijeras desafiladas Y en las puertas de mi hogar apoyado el patinete. El freno roto, todo lleno de piquetes Al otro lado el arcapache, que aunque de juguete conseguía repeler A las huestes de occidente, en fin En la cocina falta leña si sea de vino, de olivo, lo importante es que prenda Hacienda la llama mientras cojo en la despensa me mezclan las hierbas para cuando el agua hierva de mi mano esta oblea de cartón Será tu eucaristía, todo tiene su razón Mi bendición para el que escucha susurrar al corazón en el valle por la noche fluye la imaginación Desayuno y tras media hora de pausa, incluido canudito y un vasito de agua clara. Me doy a las laderas subiendo hacia la montaña por el viejo senderito hasta mi cueva en la cascada. Allí me encuentro a Fuyu escribiendo prosa verde con tinta de aguacate, aconsejando una serpiente que guarda su veneno de actuar sobre inocentes. Aproveche sus colmillos para la cara, presidente. Presi y puff, él desaparece, me quedo sin luz. Parece que la piedra es mi ataúd, solo como una bestruz pero hoy le planto cara a esta triste cruz y salgo a succionar el aire a través de un pisto todo súper agradable incluso me apetece que oje piñas esta tarde suponer olivos con mi padre pero tranqui que ya habrá tiempo para eso a unos y ya preso de los besos la dama quien enseña la senda la alegría la rima que me excita cada día es todo del tiempo y mira va dura la verdura para el cuerpo, pasamos de estrellas para no se ha descubierto No vaya que te queme en la luna con su reflejo, pero va, hagamos una lumbre para almuerzo Hoy toca pa' ella en la terraza pa' los nuestros Sierra de ternera llegamos pues, por supuesto Romero y azafrán y otro problema resuelto tras el postre toca humo tiempo antes de sacar los timbales de dentro también hay guitarras flautas y otros instrumentos busca un huequito y forma parte del momento toma de mi mano esta oblea de cartón será tu caristía, todo tiene su razón mi bendición para el que escucha susurrar al corazón en el valle por la noche fluye la imaginación y digo toma de mi mano esta oblea de cartón será tu caristía, todo tiene su razón mi bendición para el que escucha susurrar al corazón, el valle por la noche fluye la imaginación ya. Yeah.